Este 2022 ha estado lleno de variaciones y aprendizajes que ha tenido que sufrir este canal. Hemos pasado por videos y contenido de, desde Genshin Impact, videos especiales de Minecraft, juegos de peleas como el Street Fighter y Dragon Ball que lo hemos hecho en stream, clips randoms de Valorant, la salida de Nino Kuni Cross Wars hasta ahora. Que estamos con Wuthering Wipes esperando que nos den noticias acerca del juego que Muchas personas están esperando y estamos cubriendo actualmente Este 2023 quiero consolidarme en, con un solo contenido Todo este año me ha enseñado que podemos hacer muchas cosas Para ti que estás viendo este video Si tienes algo en mente, no lo sobrepienses y hazlo Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo lo, El consejo que te puedo dar es simplemente tírate de cabeza y dale sin miedo Solo hazlo, pam, te tiras y ya está. Ese es mi consejo. Les quería agradecer a las personas que siguen dejando un like, un comentario y siguen suscritas a este canal. A pesar de todo lo que ha pasado. A pesar de la poca constancia que he dejado de entrever. Espero que este 2023 sea bueno para ti. Que estás viendo este video. Tanto como para mí y para el canal. Así que el siguiente año haré mi mayor esfuerzo para centrarme y subir lo que me gusta. Y hacerlo claramente como se debe con un sello de calidad, que ese siempre ha sido mi objetivo. Esperemos que el otro año salgan más noticias de Watering Wave, que por supuesto lo verán en este canal, así que están a tiempo de suscribirse. Así que nada, cuento con ustedes. Yo soy Citra, y feliz año nuevo.